Caliente. caliente y bueno, caliente, caliente, caliente. muchas cosas eh, comentando, a pesar de lo que sea política, hay muchas cosas también fuera de la política. Bueno, y a mí me tocó eh, la parte de que Romeo Santos va a gastar 10 millones de dólares en los conciertos para el pueblo. ¿Cómo hace? 10 millones. El, el montaje... El, bueno, ¿Dentro no sé, de los Perdón, perdón que lo dije mal. Según dijo Villalobos, el montaje del concierto de Romeo en las 15 provincias tiene un costo de 10 millones de dólares. Que esos 10 millones de dólares no se van a quedar aquí. Sí, que en el aire. Eso se lo van a sacar de la cotilla la gente. Digo, yo. Dicen que el concierto va a ser de, gratuito. Ah, es es gratuito, gratuito. Pero también dicen que el concierto va a tener el mismo concepto que fue en el Metfly. Oh. Yo, yo siento que me voy a poner malo. Okay. ¿Por qué? Porque cuando él venga aquí, dime tú, Romeo, si, si por ejemplo... A las 10 de la noche, Cantalmo, yo estoy allá a las 7 y media. Yo lo que dije que ese día no voy a... No. A las 7 y media voy, me siento ahí con mi sombrilla, un refrigerio, esperar <risa> que ese hombre me diga, sonar. Nice. <risa> <risa> bueno, yo voy a ir, sí, yo voy a ir, no voy a beber, porque cuando uno bebe y Romeo es ligado. Eh, eso trae un problema. Pasa como la, la chica que salió en el video del... Claro. Ah, no, esa de ayer. A ese nivel tú vas a llegar. No, sí, ese no. Yo no. he buscado videos sí, de sí. y, y ese ha superado todo. No, ese ha superado todo. Todo, todo, todo ha superado ese. ¿Ustedes se lo encuentran mucho o está bien? ¿Cómo fue? ¿Ustedes encuentran que es mucho dinero lo que se está invirtiendo en ese Claro que consulta? sí, y entiendo que de un todo no va a ser gratuito el concierto. Yo pienso que, o sea, que, que va a haber publicidad, pienso yo. Sí, le va a meter publicidad. Me... Claro. La empresa que uno sabe no la... que es, seguro que le va a meter publicidad por un tubo y se te llave, porque para un beneficiar. Cintillo, un cintillo ahí. De, sí, dos cintillos, ¿no? De, no, de cintillo, de, no. De, de, se, otra cosa que, que él dijo... Es un buen momento ahora porque la política paga... También. Proyección, también sabes, Vamos a escuchar a, a Villalobos, que tenemos un video ahí. Eh, vamos a ver si ponen al Villalobos. Eh, eso fue gracias a Diario Libre. Bueno, al señor Villalobos, el que le conocen como el cancelagente. El, el, el, así que lo conoce. ¿Cómo? El que limpió, el canceló mucha gente. Y que, y que se le subió a ver el, el cancelagente Venezuela. le dicen. Eh, bueno, él dio varios detalles, dijo que no se puede decir de las ciudades, porque se puede dar un tumulto. o sea, no, no y que es un artista de alto relieve que mm. puede hasta cometerse un atentado, tú sabes. Mm. Bueno. Son muchos los factores que inciden aquí, hay que cuidar la figura, ya que Romeo es una figura internacional. Pero eso va a tu mensaje, bueno, criminal. Bueno, Bella, vamos con tu información. Señores, eh, este caso o esta noticia a mí me llamó mucho la atención, donde mucha gente, yo sé que se va a hacer dinero ahora, me imagino yo, ¿verdad? New York multará. Hasta con 250 mil dólares a quienes llamen extranjero ilegal a otra persona. Ok. Eso, eso está bien. O sea, te van a multar, porque yo leí la nueva información y me encontré con un poquito raro. O sea, te van a multar por decirte extranjero ilegal. O sea, yo te no, lo no, digo y ya por eso. Hay personas que usan ese término en ofensa. Sí, de den, en, de, de, de en tono denigrante. No ni gran, ni Mismo gran. como cuando nosotros vemos a un haitiano y lo primero que les decimos es caché. Sí, oh, o ok. El ilegal, el ilegal, ilegal. El... O, sea, o ahí viene la camiona, eh, que ya tú sabes que eso es Pero eso es Nueva York. allá me ilegal. También. Sí, pero que eso es Nueva York. Porque hay estados en Estados Unidos que es difícil que eso se pueda implementar esa ley. Pero ¿Y cómo? Tiene que grabarte que tú me estás diciendo. O sea, hay, la yo, prueba, o sea hay estados... Que es muy difícil que tú puedas hacer eso. Porque, por ejemplo, en Nueva York hay muchos inmigrantes y todo el mundo sabe que ahí no molestan tanto. Y es del mundo entero. Pero en esa pero... zona donde se tira siempre, que donde hay un poquito de re, repudio a los inmigrantes. O sea, que pase eso es un poquito difícil. Yo creo que eso, eso es como para pa ganarse unos punticos, el hombre. No, porque no es una ley de él. Eso no, no viene de él. No es una ley de él. Es una ley de Estado. O sea, del, del Estado de creo Nueva que York. eso está como ilógico, no sé, porque... Ah, fulano me llamó legal ya sin prueba, vamos a... No, tú sabes que eh, en Nueva York hay cámara hasta en los callejones donde están colocados los zafacones, que no es igual que aquí. O sea, aquí tú haces cualquier cosa, cualquier fichoría, y tú tienes que volverte loco buscando pruebas para demandar a esa persona o para creyarte en contra de esa persona. Pero Nueva York es otro weight, es otra cosa. Sí. Por y... en lo mayor, la gente se, los hombres del mismo sexo, las la personas del mismo sexo pueden casar. Pero eso no significa que sea una ley de, a nivel nacional de Estados, no, Unidos, Estados Unidos, sino en el Estado. Tú sabes. Bueno, está feo eso. Eh, pero, <risa> son 250 mil dólares neto. O sea Pero para ganar eso está difícil. Sí, sí, Probarlo. Probarlo, o sea, exacto. Exacto, probarlo, sí, probarlo ah, de tú diga. hacer la demanda está bien, pero de que tú tengas y sostengas las pruebas suficientes para hacerlo. Todos domini dominicanos hasta se pueden componer. Dame los 50, y con los 200. <risa> sí, ¿ves? No, me... ¿Y quién <risa> paga la de de multa? Es que ah, ¿y quién paga la multa, dame 50. No, pero que <risa> ¿quién paga la multa? El que Eso cogió bien. los 200. No, tú y yo no componemos. Más. Vamos a poner un ejemplo. No, no ya, ya, ya, ya, ya. No, lo <ríe> no tú y ya. yo no componemos. Yo te digo, mira No, no, esto. no, se puede componer los dos para otra persona. Ah, no, mira el testigo <ríe> mío ahí. Fue, fue Genesis <ríe> Fue Genesis? Ay, Dios mío. 250 mil. Pero yo tengo que darte 250 mil de los míos. No, a no, ti. no. Una tercera persona, una tercera persona puede ser. Ah. Una bodega. Ah, no, mira, un testigo que, que me dijo inmigrante. <ríe> ah, no, pero una, una película que tú vas a armar. <ríe> fue él que me dijo así. Me siento <ríe> sí. mal. ¿verdad? Oh, pero es verdad, si era eso, un negocio. es un, posible, un es negocio. Posible, es posible. El Neto, el que tenemos. Él es actor y todo. Él es diferente que tú buscaste. la vuelta, te <risa> <lo> estoy diciendo. <risa> Señores, vuelve y retorna. Papá Sonido. ¿Cómo Papá Sonido? El alfa, el jefe, está regalando Jordan. Yo estoy <risa> siguiendo. Sí, está, está ni Jordan. Pero hay que ver. No, no, ¿Qué no. Y... Vamos a ver, hay un sí, video. Un video de... Hay un video, sí, si hay un video. Producción, like. por favor. Ahí está. Hay un video que lo están enganchando, lo ponen en un sitio estratégico. De los barrios. De los barrios. Tanto los tigres. <risa> <cuánta> gente loca. <risa> si viene para acá, para San Francisco, se no lo lleva aquí lo otra. La San Francisco, imagínate muérete tú esos ballet. Oye, lo sube a sus redes, indicando dónde lo puso, dónde lo colocó. Que comience el juego. Se me parece no, no, a esa, a no, esa saga. Él no está diciendo dónde es. Él puso uno para que la gente sepa que es verdad. Pero eso son sitios o, sea, o sea, él no... Me parece que tiene... O, o lo va a decir. Él va a decir. Él va a decir, sí. Va a no, decir. él lo va a dejar como... Que, para que, que llegue ahí no, se... No, pues, la tú se. la gente rompiendo Pero yo no, no, no, no, no estoy de acuerdo ahí con el alfa. Eh. No, ni yo, porque... Para mí es como una burla o algo. No sí, sé. Soy como burlando. Sí, porque si usted quiere regalar tenis, métase al Olímpico ahí, coja <risa> tres millones de tenis, déjelo a todo el mundo y, ¿Sí? y lo hace más feliz que usted Tiene lógica. Gente, una gente a un barrio. O no entrar a un barrio que no te estén, eh, no te estén esperando, donde claro. tú sepas que hay niños necesitados. El mismo barrio sí, pero no entiendo algo. que darle tenis le aporte algo a la sociedad. No, tampoco. eso te ese, eso iba. Estoy de acuerdo con Bella. Tú pones a regalar unos tenis carísimos, que tú no sabes cuánto valen esos tenis, para un muchacho de barrio. Lo que va a hacer un muchacho de barrio es venderlo. Pregúntale qué le gusta y a esto, le gusta la pelota, cómprale un guante, una sí. pelota y... y... vamos a regalarle? Mí, no, no, para mí. Lo que vale uno de esos tenis, tú puedes tiene, tiene que hacer el alfa, el, alfa, el jefe, el hombre, el hombre. Tiene que <ríe> hacer otra estrategia, que esa se ve como muy... Ya, el ego como que se le está subiendo. Todo el tiempo. En, en yo no cuanto... escucho sus canciones. No, por yo creo mal. que el, el Alfa ahí no me gustó ese tratero, No, ni a mí tampoco. Porque no. yo creo con... que la el, gente, mira. Él que... podía regalar son cosa. seguidores del Alfa. ¿Les le gusta? No, el... no es que. No, no, yo, a, mí, no, a mí no me hace gusta la música del de Alfa, el pero yo. O sea, yo le doy su mérito, yo sé que está llegando a un nivel A mí me gusta poco Y hay que darle el respeto que él tiene yo creo que él ¿Cuál está... nivel? ¿Que se fue a cantar con Cardi B? ¿Fue a, a, a, sí, pero, a grabar algo de un interna... sí, pero, sí, A nivel internacional está sí. llegando a un nivel sí. o sea Internacionalmente, es él está bien Ahora, lo que tenemos que criticar es que ¿Por qué tenis Jordan? O sea, un tenis que vale casi mil dólares y pico ¿Mil dólares y pico? Y pico cosa, calculen eso, es 50 Cada pesos, cabeza, oigan, ¿eh? Sí, claro. De acuerdo, cada cabeza un Hay que hablar con Jordan a ver si es que le está dando un por ciento. <risa> claro. No, no, Mira, ¿cuánto también? cuesta los tenis? Eh, más de mil dólares, un 50 y, mil pesos y pico. Agarre y en contra saco de arroz. Un motor y para sacar. Saca un sonata. No, no, saco de arroz. Ah, puso un saco de arroz en el estadio. Vaya, búscalo. Comida para el pueblo. Claro. O termina la escuela de tu barrio. Sí, o hacer pero... una cancha para los o muchachos. O hacerle una cancha ah, no. a los jóvenes. Yo sé que la, la, gente, la, la gente de Alfa no va a acabar pero yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, o sea no. yo ahí yo tampoco. No, no lo veo en mi opinión pienso no lo veo Pienso que él puede hacer otra cosa más con, con esos bueno. mil dólares que poner unos tenis ahí, poner una gente que, que trabaja una, en una ¿cómo se dice? donde cosen que es temprano una zona franca. Una zona franca a las 4 de la mañana y el Alfa puso no tenis al lado y estamos operando esos tenis. Entonces <risa> no vamos a dormir. Sí. No, no, no, no, ir no. a buscar los tenis. Y huyendo. no se va a trabajar tampoco porque imagínate todo el tiempo que se va a perder buscando bueno, esos tenis. En el los tenis. El Alfa, elimina eso por favor. <risa> eh.